Todos dicen que el amor no sabe de su propia profundidad hasta la hora de la separación. ¿Separarse de quien más amas? Duele. ¿Recuerdas su aroma, añoras sus abrazos, echas de menos sus ronquidos cuando duerme. ¿Es tan curioso como hasta esos momentos en los que te hacían enfadar? ¿Lo extrañas? Es al separarse que se comprende la fuerza con la que realmente se ama. Y tus amigos, al verte cómo estás de mal, cómo te sientes de mal, te dicen, oye, pero si de verdad le amas tanto, ¿por qué no vuelves a su lado? Pero no, ellos no entienden que en muy pocas ocasiones las parejas se separan por falta de amor. Normalmente es porque han dejado de construir juntos, han dejado de confiar el uno en el otro, han dejado de hablar sobre sus vidas, ya no hay comunicación. Se han dejado de mirar con mucha paciencia el uno al otro, ahora se miran como un obstáculo. No, no es la distancia, ni el tiempo, no es nada de eso que acaba con el amor, son las excusas, son las mentiras, los celos sin sentido, los engaños, el silencio, eso termina con el amor. En los últimos días juntos ya ni siquiera querían hablar sobre un futuro juntos, solo uno de la relación estaba construyendo mientras el otro estaba destruyendo. A veces solo uno de la relación lucha por el amor del otro y el otro no hace nada. A veces solo uno se sacrifica, a veces solo uno de los dos lo intenta y lo vuelve a intentar, pero de pronto y llega un momento en el que quien lucha y da todo lo mejor ya no puede más y se aleja, deja de luchar, deja de insistir, deja de amar. Mira, si tú eres una de aquellas personas que luchó hasta el final por su relación mientras tu pareja no hacía absolutamente nada por salvar aquel amor, tranquilidad, el final de una relación amorosa no es un fracaso. Era solo cuestión de tiempo para que su relación terminara. Tarde o temprano iba a acabar porque la relación estaba desbalanceada totalmente. No te atormentes más. A veces todo el amor del mundo no es suficiente para salvar algo. Por más que ames a tu pareja, no vas a poder salvar tu relación si él o ella no intenta amarte de la misma forma que tú lo haces. El mundo es redondo. Tal vez si mañana o más tarde vuelvas a encontrarte con esa persona vuelvan a sonreírse y se agradezcan por la decisión que tomaron en la actualidad. A veces las cosas más buenas de la vida o lo que creías que estaba firme en tu vida se derrumba para que cosas mejores puedan juntarse y hacerte más fuerte, hacerte una persona que realmente mereces ser. Si te has separado de tu pareja por cualquier razón, tranquilidad, aprovecha ese espacio, ese tiempo para disfrutar de tu soledad, para escucharte, para amarte, para consentirte, para concentrarte para ser una persona mejor.